Hola chicos, ¿sabes qué tienes aquí delante? Efectivamente, es una polea. ¿Y qué es una polea? Pues una polea es una máquina simple, recordad, máquina simple, aparato, que tiene pocos elementos. Bueno, pues esta máquina simple, la polea, está formada por una rueda que tiene en su borde un canal o acanaladura por el que pasa una cuerda y un eje sobre el que gira. Repetimos, la polea es una máquina simple formada por una rueda que tiene en su borde un canal o acanaladura por el que pasa una cuerda y un eje sobre el que gira. ¿De acuerdo? ¿Ejemplos que podemos encontrar de poleas? Bueno, pues vamos a ver. Grúas. Seguro que muchas eh, veces por la calle... Habéis visto obras y esas obras, eh, pues en las obras sobre todo si son edificios muy altos, necesitan grúas para elevar los materiales en un pozo. Seguro cuando habéis ido al pueblo habéis encontrado muchos pozos y aquí en la parte de arriba, como veis, utilizamos una polea para elevar el cubo. En las fachadas de las casas, cuando son eh, casas muy altas, pues ayudan a, a subir muebles o objetos y en los barcos, también en los barcos podemos encontrar muchas poleas, sobre todo en los barcos de vela, ¿vale? Para mover las cuerdas, para, para, eleva, para elevar objetos. Eh, y para eso sirve una polea. El objeto que colocaríamos en un extremo de la cuerda se eleva cuando tiramos por el, por el otro extremo. Así el esfuerzo que empleamos va a ser menor que si intentásemos levantarlo directamente, ¿vale? Bueno, pues espero que con este vídeo haya quedado claro lo que es eh, la, la polea.